hola bienvenida bienvenido a Damas bienestar holístico oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 al domingo 26 de febrero del año 2023 cómo te encuentras espero que te encuentres muy bien bueno antes de empezar con la lectura o bueno mientras voy este, repartiendo las cartas quería comentar algunas cosas rápido, nada más para dignificar a la autora de las cartas estas son cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá de la misma autora la sanación con ángeles y mis cartas, estas de acá ¿Okay? bueno, uh, quería hacer algunos comentarios um, bueno, para la gente que es católica, creo que el 22 de febrero es el día de miércoles de ceniza para quienes eh, quieran ir a ponerse la cruz um, ese no era el comentario principal que quería hacer pero es algo que se me ocurrió ahorita y el comentario que quería hacer es que he notado en mí un cierto desdén creo que lo comenté la semana pasada una cierta desorientación hasta cierto grado Uh, en cómo, cómo por dónde seguir no me falta un poquito de inspiración para la pintura no sé bien qué es la próxima bueno ya sé en realidad ahorita pero no sabía qué pintar este entonces yo creo que de lo que estoy observando de amistades este, conversaciones y demás es como generalizada esta vibración que hay entonces, bueno, yo creo que no soy el único que, que se siente así. Y, um, bueno, estuve viendo algunos videos uh, acerca de astrología que desconozco al 100% y mi signo zodiacal es Pisces. Entonces, estaba viendo algunos videos acerca de Pisces y, bueno, luego pasaron. Ya sabes que te manda de un video a otro cuando termina un video. Vi algunos videos que se me hicieron muy interesantes uh, Que dicen Yo nada más estoy repitiendo lo que decían los videos No sé cuánto de esto sea Acertado o cuánto no Pero bueno, supongo que sí ha de ser Porque chistosamente Cuatro o cinco videos Hablaban de lo mismo prácticamente Estaban diciendo En astrología que No sé bien las fechas Pero creo que justamente el día de hoy 19 de febrero había unos cambios planetarios muy fuertes con Júpiter y Pluto y que entraban a la casa tal y tal, que no sé qué, qué es qué, pero en resumen lo que significaba todo esto es que aparentemente va a haber un cambio energético muy muy fuerte eh, que normalmente tardaría o sería muy gradual, sería poquito a poquito y sería, qué sé yo, a través de mucho tiempo o tal vez una década y que este cambio se va a dar dentro del próximo mes. Yo como lo entendí será entre, empezando por el 19 de febrero, el día de hoy, hasta el día 24 creo de marzo, pero la verdad no estoy seguro, pero era como aproximadamente un mes. Y este cambio energético iba a ser positivo para un cambio um, hacia la luz, por fin, ¿no? Y que... A través de este cambio dentro de la humanidad, dentro del mundo, este, pues por fin iban a surgir todos los resultados y todas las cosas positivas que uno ha sembrado, que ha querido y demás. Entonces, yo como le entendí, y pues nada más estoy pasando la información tipo chisme, <risa> es que... Uh, muchas almas, que somos como pues, antenas receptores de, de esta energía, pues reaccionamos diferente y que por eso muchas veces puedes estar desorientado, puedes estar sin muchas ganas, porque no sabes bien qué, qué va a pasar o qué es lo que quieres, o uh, hay una cierta desorientación. ¿no? Entonces como vibré y sincronicé esto conmigo, dije bueno, es justo lo que me está pasando, y que um, este cambio aunque fuera sumamente fuerte y apareciera que está pasando como lo contrario no sé bien cómo replicar lo que lo que escuché pero era como um, aunque hubiera un vértice de oscuridad digamos acá en, había todavía un vértice de luz ...y que nos fijáramos más bien en la luz, en lo positivo que en lo negativo... ...que bueno, es algo que siempre he dicho en mis videos, ¿no? Pero que esta luz, aparentemente, iba a poder desplazar toda esta sombra... <coughs> ...o sea, en pocas palabras... ...que aparecería, parecería más bien como si estuviera uh, pasando muchas cosas negativas... ...y ganando lo negativo... Aunque en realidad no fuera así, sino que en realidad lo que está ganando es lo positivo, la luz. Y que entonces pues nos mantuviéramos pues, alegres y alertas y con mayor razón tratáramos de mantener nuestra vibración en alto. ¿okay? Entonces, bueno, eso es lo que más o menos entendí. Y a manera pues ya personal que se iban a cumplir pues muchas cosas personales. Uh, nuevamente hablaban de la abundancia de la cual yo hablé a principios de año. Que pues ahorita no le he sentido, yo creo que ustedes tampoco. Pero bueno, apenas vamos en el segundo mes. Entonces ahí también creo que es un poquito como... Como un cambio, como cuando... Ay, ay, ¿Qué sé yo? Desde la oruga que cambia a ser la eh, mariposa o que la serpiente cambia de, de cáscara, ¿no? de piel. Eh, creo que estamos justamente, no solo individualmente, sino colectivamente en una situación así. Que dejamos de ser quienes fuimos, que estamos cerrando ahorita un ciclo y cerrar bien este ciclo. Uh, reconociendo nuestros avances aunque yo como lo entiendo aparente que no ha habido avances y um, entonces yo llegué a la conclusión para mí personalmente lo que siempre digo acá es soltar realmente el pasado ya ya fue y despreocuparnos por el futuro mantener nuestra fe en alto estar totalmente convencidos que la corte celestial nos ama y nos protege y que nada negativo nos va a pasar, que todo está bien, ¿no? Y así como que mantenerte, o yo por lo menos trato ahorita como mantenerme neutro, no tomar ninguna decisión que sea sumamente importante este, y observar ahorita todos estos cambios y con el tiempo ya las respuestas pues se van... A ir aclarando es como yo siento como cuando le das uh, vueltas a, a, la, a un agua en un vaso con arena pues ahorita está como el agua turbia y no podemos visualizar bien pero pues ya con el tiempo se asentará la arena y ya habrá claridad no yo es uh, la conclusión a la que llegué entonces, antes de hacer la lectura, bueno, quería mencionar esto porque he estado hablando con varias personas y justamente están casi todas pasando por una situación este, difícil en algún aspecto de su vida, no, sea profesionalmente, sea de salud, sea familiar, sea de pareja, y se me hace como muy chistoso de que, pues, no vea a nadie así como que, wow, todo está maravilloso y bonito. ¿no? Uh, la otra es mantener nuestra serenidad en el sentido de, uh, algo que siempre he dicho y me digo todos los días, mi felicidad no depende de nadie más que de mí. Y esto, tenlo súper claro, ¿no? Hay almas que son muy empáticas y ven los problemas de los demás y quieren apoyar en cualquier, de cualquier manera y tal vez estas personas no acepten el apoyo, ¿no? Y luego estoy hablando de una persona en específico, me habla esta persona y me dice, pues mira, estoy muy entristecida porque quise ayudar y no, no se dejaron ayudar. Y uh, no sabes cómo me conmueve y cómo me entristece esta situación porque se podría solucionar, pero pues no, no, no dejan, ¿no? Y puedo entender esta empatía y esta tristeza, pero le dije a esta persona: bueno, si esta persona no se quiere dejar ayudar, acéptalo y no lo hagas parte de tu vivencia, ¿no? Suéltalo, es parte de ellos. Tú ya cumpliste como alma y como amiga en ofrecerle el apoyo y la ayuda, pero pues si no se quieren dejar ayudar, pues ni modo. Y a veces es difícil esto. Cuando tenemos a todo, bueno, para quienes sean padres, me puedo imaginar, que ven sufrir a, a un hijo a una hija y no pueden hacer nada para ayudar o no se quieren dejar ayudar, ¿no?, los hijos. Entonces es como pues ver que te pues, están dando un paso al precipicio y pues obviamente los quieres proteger y quieres prevenir que tengan algún daño, pero si no quieren, hay que respetar eso y eso es una cosa muy difícil de aceptar entonces yo creo que ahí la semana pasada como había comentado no sabía muy bien a qué se refería la carta de sé fuerte no a eso creo que es a lo que se refería sé fuerte en respetar las decisiones de los demás y mantente en claro que tu felicidad no depende de los demás y no porque los demás estén tristes, tú tienes que estar tristeando, ¿no? Puede ser que los demás estén tristes, pero tienes todo el derecho de ser un ser completo, alegre, feliz, integral. Y por más cercana que sea esta persona que está triste o que está mal, uh, hay que tratar de encontrar esa distancia y decirse, yo... A pesar de esto, puedo ser feliz o soy feliz. ¿okay? Yo creo que para eso se necesita mucha fuerza, porque cuando somos muy empáticos o muy amorosos, nos cuesta mucho trabajo hacer esto. ¿no? Bueno, ya, terminé con lo que quería decir. Entonces, empecemos para esta semana, del 20 al 26 de febrero. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente... Honesty, honestidad. Nos piden ser honestos. ¿okay? Y esta honestidad se refiere sobre todo a nosotros mismos. ¿no? Hay veces que nos hacemos como que tontos. Y uh, no, no sé, no queremos aceptar tal vez nuestra propia realidad. ¿no? Eh, no, es que en realidad no. Entonces, realmente ser honestos, pero de una manera amorosa. Entonces aquí dice: I'm touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación. O sea, estoy centrado, estoy sereno. Ok. Seamos honestos con nosotros mismos y desde esa honestidad interna hacia los demás. Para el día lunes y martes, la carta dice. Pasión, coraje. Bueno, justamente de lo que hablaba que me estaba faltando últimamente. Y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a con conectarme con mi pasión ante la vida, con el, cora con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. ¿Okay? Pues creo que va muy bien de la par con lo que acabo de decir no a pesar de lo que fuera ¿no? voy a encontrar mi pasión ante la vida y yo creo que en mi caso personal por ejemplo pues lo noto con mi madre no que le falta obviamente por haberse convertido en viuda esa pasión ante la vida tiene que ver también la edad no de pues ya viví lo suficiente pero me encantaría que ella llegara a encontrar esa pasión ante la vida porque pues tiene mucho por qué vivir todavía, no para sí, no para sus hijos o para sus nietos, sino ella como ser humano, como alma. Pero bueno, esperemos que ella re se reencuentre como ser humano, ¿no? Entonces, justo de lo que estaba hablando, para mí es la dificultad de sí apoyarla, sí orientarla pero dejarla tomar sus decisiones y llevar las cosas como ella quiera, ¿no? Y pues en lo personal para mí, ahorita viendo esta carta de la pasión, pues reencontrar mi pasión por lo que me gusta hacer, que es la pintura, ¿no? Muy bien, entonces prosigamos. Para el día miércoles y jueves la carta dice Poder. Nos está empoderando el arcángel Miguel, nos dice Tú Puedes.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 Estoy tomando un fármaco recetado por un médico para ayudarme a no sentir hambre, a no tener un apetito tan grande y, gracias a Dios, he bajado de peso. Pero sí se necesita algo de disciplina porque, de todos modos, si sí te, te quedas con la sensación de, oh, podría comer ahorita algo, y uh, bueno, yo creo que mi estómago ya este, se redujo de tamaño y entonces la uh, sensación de satisfacción de haber comido, de estar satisfecho, es mucho antes y como ahorita más o menos la mitad de lo que estaba comiendo anteriormente, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, pues nos están diciendo los ángeles, tú puedes, ¿no? Tú puedes con esta situación, la, la situación que fuera, o pueden ser varias situaciones, ¿no? Que también uh, ha, ha habido como un sentido de abrumación, de siento que es mucho lo que está pasando ahorita, ¿no? Este, yo lo veo como los malabaristas que están con tres bolas, y les echan otra bola y ya llevan cuatro o cinco, y al final terminan con 13 bolas, y, y uno ahí con los malabares, no creo que es una buena alusión. Pero sí podemos, Dios nos da uh, todas las virtudes y herramientas para solucionar todas las experiencias que nos escogimos, de hecho, ¿no? entonces también para quitarle uh, el tono de víctima o victimismo a la situación. Para el viernes, sábado y domingo la carta es balance, que es el arcángel Jeremiel y el balance pues va con la armonía y va con la serenidad arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida sin juzgar, hago un inventario, reconozco mis, mi crecimiento y reevalúo mis metas pues justo esto es lo que estaba comentando en cuanto a la energía de este mes ¿no? Del, a partir de hoy hasta el 24 de marzo es como de hacer un balance, ¿no? Um, no sé, eh, ahorita se me ocurre, uh, tal vez con la pintura sí yo siga, pero me llega una propuesta, no sé, <ríe> no tengo ni idea de qué, qué tipo de propuesta podría ser, pero pues diferente y pues me inclina más por eso. Este. Y no deja a un lado la pintura, pero tal vez la siga manteniendo como un hobby. Es nada más un ejemplo, ¿no? No estoy este, diciendo que vaya a pasar, pero así es como yo interpreto esto, ¿no? Es realmente hacer un balance de nuestra vida, de ver todo lo que hemos superado, lo que hemos vivido, cómo hemos crecido. Es importante el reconocernos nuestro propio crecimiento y agradecernos lo que hemos hecho agradecer a los ángeles, a los seres de luz y yo creo que la gratitud hablando del balance es la mejor herramienta para estar bien uh, yo siempre me recuerdo uh, de, de lo bien que estoy a comparación de tantas almas que veo que no lo están y eso te vuelve un poco más humilde y te vuelve un poco este, pues más centrado, ¿no? Uh, y pues tan solo, si te, estás viendo este video, pues cuentas dentro de esta cantidad de gente que somos afortunados, ¿no? Cuánta gente tiene hambre, está enferma, está desahuciada, está sola, no tiene electricidad, no tiene que comer etcétera, ¿no? Y es, es muchísima la gente que está desplazada, yo ya ni quiero nombrar cifras, pero son millones de personas, y lo vemos como con, con el desastre del terremoto de Turquía, que para mí también es muy significativo, es, es este cambio terrenal también muy fuerte, ¿no? Uh, y yo también hasta cierto grado creo que que las almas que pues, se quedaron ahí o trascendieron, digamos más bien, uh, decidieron también, así como que ok, yo ya llegué hasta esta etapa vibracional con la humanidad, este, esta es la estación de tren en la que yo me bajo, con permiso, y hasta luego. ¿no? De hecho creo que es muy factible que vaya a pasar algo similar nuevamente, no Creo que haya terminado todo esto del movimiento telúrico, y si sí es sumamente grave y si sí es desastroso, y siento mucho la pena que siente la gente que ha perdido a sus seres amados. Pero estoy dándole una explicación porque creo a veces por, por este fenómeno de muertes múltiples en un solo día. Este, me, muchas veces me he preguntado a qué se debe, ¿no? Y creo que pues es gente que pues, llegó hasta ahí, que energéticamente eh, ya había terminado con lo que tenía que hacer, ¿no? Este, entonces, bueno, hagamos este balance personal y profesional, de pareja y demás. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. Miren qué tal, resurgimiento. No había hablado de la este, oruga y la mariposa, pues es este el renacer, no el ave fénix, el resurgimiento. El resurgimos, ¿no? el resurgir de, de las sombras, que tal vez no, no, no sea esa oscuridad tan negativa, pero pues sí, digamos algo sombreado y no con tanta luz ¿no? entonces bueno pues yo creo que este, queda bastante clara eh, la lectura creo que se unen muy bien las cartas si te fijas de hecho son bastante similares las cartas ¿no? en cuanto a los colores y lo que están diciendo entonces bueno eh, nuevamente recordatorio disfruta el presente y el presente me refiero justamente Ahorita que estás viendo el reloj, la hora que es, en el lugar que te encuentras. Disfruta tu respiración. Disfruta de tu comida, de tu lectura, de tu trabajo, de tu relación, de tu cuerpo. Disfruta, simplemente disfruta la vida. ¿no? Y agradece todo lo que tienes y quien eres y hasta donde has llegado hasta ahorita y alégrate por todo lo que falta por vivir. Creo que es justamente eso lo que falta, ¿no? Esa pasión, esa alegría, ese, ah, no me puedo esperar, ya quiero que sea tal fecha para, qué sé yo, casarme, ¿no? Entonces, bueno, es, como decía al principio el, del video, el Oráculo anual, pues habla de una abundancia. Entonces, bueno, que va a ser un año con mucho amor, con mucho bienestar, con mucha armonía. Entonces, bueno, uh, dejemos que esto pase, ¿no? Recuerda que hay un, en el coaching ontológico, una frase que dice, si lo crees, lo creas. Entonces, realmente así es, y está comprobado, de hecho, ¿no? que todas nuestras células de nuestro cuerpo escuchan nuestros pensamientos también te quiero recordar que tenemos dos tipos de pensamientos los que tenemos en el cerebro los mentales y los emocionales que están en el corazón está comprobado que hay una red neuronal eh, en el corazón que escucha y piensa este, independientemente de nuestro cerebro es como uh, en el intestino tenemos un segundo sistema inmune que pues también nadie antes sabía y, y contaba nada más con el timo y la, las glándulas eh, linfáticas y pues resulta que en el intestino también tenemos un segundo sistema inmunológico ¿no? y así vamos descubriendo biológica y medicinalmente más cosas que a mí, de hecho me extraña que no hayan trascendido y yo creo que ahí pues, lo que pasa es que hay muchos intereses de por medio, uh, en caso del cáncer por ejemplo, uh, yo de lo que entiendo pues ya hasta podría haber una cura, si la humanidad quisiera para este año y uh, yo creo que pues hay muchos intereses de las farmacéuticas de que pues no sea el caso porque... Es muy buen negocio estar vendiendo a la quimioterapia. Bueno, hay diferentes tratamientos, pero son sumamente caros, ¿no? Sea que lo cubra el seguro, o que lo, un particular, o una asociación, o un gobierno, este pues es muy buen negocio. Igual el negocio de la guerra, por más triste que suene esto, este, pues también es un negocio eh, económicamente muy rentable. ¿No? entonces bueno, esperemos que ya todo esto <ríe> quede en el pasado y realmente resurgamos como humanidad como lo que debemos de ser como seres amorosos, armoniosos y que viven en balance, en armonía y en paz bueno, te deseo lo mejor para esta semana te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres hasta la próxima ocasión, con mucho amor Namaste.